digital revoltiva. recuerda este y todos los domingos Te llevamos en vivo Los partidos de la Co Copa Same, same desde, desde el Polideportivo, Polideportivo de Llano Grande de Cartago. Cartago Este domingo Independiente FC Versus Asociación, Asociación Deportiva Costa Rica. Costa Rica En TV Cartago Digital Apoyamos el deporte Porque sabemos que el deporte Es salud TV Cartago Digital Deportiva